Rodríguez y a José Rubén Mejía, eh, ambos universitarios de nuestra querida Facultad de Derecho. Y antes de eh, referirme brevemente a su semblanza, eh, comentar con ustedes que eh, el maestro Rubén Pérez, a quien le tengo una gran estima, eh, quien es un gran profesional, lo he dicho en privado y en público, le disgusta que eh, lo diga, pero yo como soy necio, pues insisto. Eh, Rubén Pérez nos propuso en el programa hablar de eh, o construir estos conversatorios que nos permitan una discusión, eh, sobre todo entre las y los secretarios grupos pequeños, para eh, hablar de temáticas al interior de la universidad sobre eh, tareas que se, se desarrollan al interior de nuestra casa de estudios. Y, y bueno, pues un tema fundamental es eh, el tema y tareas que eh, desarrolla, eh, desarrollan los cuerpos colegiados. La vida universitaria, y, y lo saben José Rubén y Esther, eh, vive alrededor de de la colegiación, de, la, de, de los cuerpos colegiados. En la universidad hay por lo menos cerca de mil órganos colegiados, eh, desde luego el máximo órgano de eh, eh, colegiado es el consejo universitario, ahí eh, Esther nos dará cuenta de la importancia de este órgano eh, fundamental y pero lo mismo, eh, el tema de los consejos técnicos, José Rubén también eh, nos dirá esa perspectiva. Pero hay comisiones dictaminadoras, eh, pues hay consejos internos, eh, comités editoriales, etc. La vida universitaria mayormente es colegial. Y estos dos órganos son los órganos. Eh, fundamentales que dan eh, estructura normativa a eh, el primero el consejo universitario eh, de la universidad no voy a hablar mucho porque eh, pues nuestros invitados se referirán a estos temas y eh, el consejo técnico al interior de nuestra querida facultad entonces les agradezco Esther y José Rubén que hayan aceptado esta invitación que se hizo a través del maestro Rubén Pérez. Déjenme presentarles eh, la semblanza eh, en el caso de Esther García. Pues ella eh, actualmente está terminando realmente los estudios de licenciatura. Y digo los estudios de licenciatura porque, bueno, pues eh, seguiré estudiando, estoy seguro, eh, continuará, nunca dejamos de estudiar las y los abogados es eh, consejera universitaria esto quiere decir que representa representa a las y los alumnos si bien de la facultad de derecho pues representa realmente eh, los intereses de la universidad eh, forma parte de el equipo representativo de la lucha olímpica de la UNAM importante eh, y parte de la formación integral de una universitaria y de un universitario, pues es el deporte, es el arte, es la cultura y celebro que eh, Esther pues, complemente su formación en ello. Y ha estado en justas deportivas representando a nuestra alma mater y, y medallista en cuatro ocasiones en justas eh, juveniles en la propia institución. Eh, participa en foros deportivos eh, y un tema fundamental, un tema que creo que es un tema hoy de la agenda pública, de la agenda nacional que ella eh, aborda, es eh, temas referentes al empoderamiento de las mujeres. ¿Sí? parece que, eh, que es un tema que nos incluye eh, a todas y todos. Eh, subcampeona nacional, nada menos que eh, se le da la facilidad de palabra. Eh, campeona, subcampeona nacional de oratoria en el Tribunal Electoral, pues en un concurso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el tema al que me refería, que es paridad de género. Eh, directora eh, nacional de empoderamiento juvenil en el Ateneo Nacional de la Juventud, que es una asociación civil, actualmente secretaria estatal de Juventud y Fomento al Deporte en la Alianza Global de Jóvenes Políticos del Estado de México. Es decir, piense en la importancia de eh, algo que no debemos olvidarnos. Ya se, ayer hacía referencia a ello en un evento, la participación que debemos de tener las y los ciudadanos. Entonces, eh, hoy debemos de participar, y la participación no se limita eh, a ejercer nuestros derechos políticos. No, va más allá. Es participar en la toma de decisiones de la vida económica, social y cultural de eh, nuestro país, y, y, y por eso pues, celebro que eh, participe eh, en estos temas. Bueno, eh, también ha recibido premios eh, de la Municipalidad de, eh, en Talento Juvenil en injuvenesa en 2020 y eh, cierro como eh, algo similar cuando yo digo cómo no la voy a querer a esta universidad, ella también es feliz y orgullosamente de Ciudad Nesaguaco, Estado de México, diría también. Déjenme referirme ahora a José Rubén Mejía, eh, pues en su semblanza, nada menos que tiene la tarea importante de ver las tareas eh, más significativas de nuestra facultad de derecho, nuestra, eh, diríamos, casa, eh, la casa máxima casa de la, la UNAM, pero también eh, una de sus partes fundamentales es nuestra querida facultad eh, de derecho. Nada menos en esa participación, en ese entusiasmo juvenil de José Rubén, eh, en esa inquietud que mueve a las y los jóvenes y que eh, con inquietudes de aportar. Está la de ser fundador de la sociedad de alumnos Jus eh, y, y en esa nomenclatura, en esa razón social, pues se dice mucho, ¿no? Entonces, eh, es parte de lo que hoy México requiere, ¿no? Esa, eh, en la búsqueda de esa unidad dentro de la pluralidad y la diversidad. Pues eh, sus inquietudes eh, lo llevan a que ha identificado que sin eh, conocimientos, pues, eh, o con conocimientos podemos aportar de mejor manera, y se ha incluido o, o ha impulsado y es fundador de un curso de capacitación jurídica para el bachillerato de la UNAM José ¿no? Es decir, ese compromiso social de letos universitario. De esos valores que nos animan a las y los universitarios, pues está eh, el compromiso social de eh, aportar hacia los demás. Aquí se refleja eh, esa participación también eh, lo ha llevado a ser fundador y secretario de la Asociación Civil Cairos México Joven. Es decir, hoy el, los jóvenes son el presente y el futuro de eh, esa búsqueda por eh, hacer de nuestro país eh, un mejor México eh, inquieto como eh, se ve se percibe eh, con esa seriedad que lo caracteriza pero pues eh, <risa> eh, ha sido ganador en primer lugar del concurso de derecho internacional humanitario eh, organizado por el, nada menos por el comité internacional de la Cruz Roja el derecho eh, internacional humanitario y los derechos humanos se entrelazan, ¿sí? van de la mano. El sustrato de ambos es la dignidad de las personas. Déjenme comentarles, la dignidad es lo que nos identifica e iguala como seres humanos porque es intrínseca al ser humano. Eh, en sus eh, experiencias, nada menos que tiene haber concursado en eh, un ejercicio de simulación judicial, eh, trascendió fronteras porque lo hizo ante la Corte Penal Internacional en 2021, organizado por esta eh, institución, buscando esa justicia universal, este organismo internacional, eh, para que este tema, este flagelo de la impunidad, eh, pues pueda revertirse y obtuvo, quedó eh, en el tercer lugar. Como, eh, y bueno, eh, hoy su experiencia eh, que tiene en el Consejo Técnico, pues también eh, eh, nos, nos vemos beneficiados con las determinaciones que se toman, porque aporta la experiencia que previamente tuvo como eh, consejero universitario en el pasado. ¿Desde dónde viene su inquietud? Desde el sistema de bachillerato. Es decir, fue consejero universitario de la preparatoria de la UNAM. Bueno, Creo que me he extendido, pero me motivaron estas currículas a, a decir esto, porque creo que es el reflejo de lo que hoy la comunidad juvenil de nuestra facultad eh, preocupada por temas de interés, pues vean, y vuelvo a insistir, esa participación, si sumamos participaciones, construiremos dentro de la diversidad y pluralidad, pues la construcción de un México mejor. Les agradezco, eh, Esther y Rubén, pues que hayan aceptado y estoy seguro que las jóvenes y los jóvenes aquí presentes, pues eh, tendrán un diálogo una interacción con eh, nuestros jóvenes eh, representantes. Me siento orgulloso de pertenecer, pertenecer a los colores universitarios. Gracias, Esther. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Muchas gracias, señor. Eh, pues. Muchas gracias. Al eh... contrario. Pues sin mayor preámbulo, le daríamos la voz a nuestra y nuestro invitado del día de hoy. Por favor, Esther y Rubén. Antes que nada, pues igualmente agradecer, maestro Rubén, maestro Luis Roel, muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de poder estar aquí. Y lo que comentamos un poquito, Esther y yo, es que vamos a hacer una breve presentación y ya de ahí partimos para el diálogo, si no hay ningún inconveniente. Sí, adelante, por favor. Hola, ¿qué okay. tal? Buen día, igual muchas gracias eh, maestro Luis Raúl por la invitación, maestro Rubén, agradecidas pues, agradecidas y agradecidos por este espacio porque justamente las juventudes podamos eh, pues, seguir alzando la voz en cualquier espacio en el que nos encontremos y muchas, muchas gracias, me siento muy feliz de estar por aquí. Buenos días, pues justamente eh, esta, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la promoción y protección de los derechos humanos, pero desde el Consejo Universitario y Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, y con esa gran extensión que ya hicieron, eh, que nos hicieron favor de presentarnos, pues bueno, yo les voy a hablar desde el Consejo Universitario, que soy su consejera universitaria alumna, y mi amigo Rubén sobre el Consejo Técnico Alumno de la Facultad de Derecho. Eh, bueno, pues en un primer momento eh, quiero explicarles que en las diapositivas nosotras y nosotros tratamos de poner imágenes para que fueran más visuales para todas y todos ustedes y explicarles como eh, más a la viva voz y ya que en las fotos puedan visualizar un poquito de qué se trata. Eh, aquí pueden ver, eh, pues justamente la Biblioteca Central, porque el Consejo Universitario, como ya lo había referido muy bien el maestro Raúl, es este órgano el máximo órgano de gobierno interno dentro de la universidad. Esto qué quiere decir que se encarga de todas y las de todos los asuntos que existan dentro de la máxima casa de estudios. Y esta a su vez es dividida por comisiones. Eh, está la comisión, eh, pues comisión de género, comisión académica, comisión eh, legislativa, por ejemplo. Y eh, yo, Esther, me encuentro en la Comisión de Mérito Universitario. Eh, justamente en esta comisión nos encargamos eh, de votar a todas, todo lo que tenga que ver con el meritazgo de quienes eh, formamos parte de la universidad. Esto es desde las medallas de la preparatoria hasta las eh, medallas al mejor promedio de la licenciatura, los maestros de mérito parece ser que tiene eh, algún problema con la transmisión. No sé si tú quisieras eh, continuar, Rubén. Sí, maestro, sin problema. Este, bueno, ahora vamos a la siguiente diapositiva, que es el consejo técnico. Ya como nos adelantaba un poquito Esther, pues esos son órganos representativos. Y como mencionaba el maestro Luis Raúl, eh, tenemos estos órganos en toda la universidad. En la facultad de Derecho tenemos el consejo técnico que se integra en su mayoría, pues, por representación eh, de maestros, y tenemos cuatro representantes estudiantiles. En este entendido, el Consejo Técnico, ahora ya abarcando un poquito las funciones, se encarga de tocar prácticamente todas las temáticas que se inmiscuyen en la facultad, desde eh, el inicio de la reforma a un plan de estudios, desde el calendario estudiantil, hasta pues, cualquier problemática social que estemos afrontando, eh, igual se encarga de atenderlo, de iniciar planes, de iniciar proyectos para, para transformar esta situación. Y nosotros como estudiantes tenemos una participación un poquito diferente a la usual. Eh, actualmente eh, nuestra, nuestra facultad, como les comentaba, cuenta con cuatro representantes estudiantiles. Eh, nos encontramos distribuidos en eh, octavo, sexto y cuarto semestre. Y vamos a platicarles un poco más adelante de cuáles han sido, ¿Han sido las medidas que, que, que hemos tenido para acercar, acercarnos al, al tema de los derechos humanos y practicar su promoción y protección. Me parece que este era aún no ha regresado, entonces si no tenía inconveniente, maestro, pues continuamos con la presentación en lo que Esther incorpora. Sí, por favor. Ok. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son las acciones que hemos implementado desde la representación estudiantil para la promoción y protección de los derechos humanos? En general nos hemos centrado eh, en dos situaciones clave, eh, nosotros antes de ser consejeros pues ya éramos estudiantes y habíamos, nos habíamos percatado de dos situaciones muy importantes. La primera es que al igual que en cualquier plantel de UNAM, la facultad tenía problemáticas tanto en promoción como en protección de derechos humanos. Pero el primer factor para atenderlas es percibirlo y el segundo es dialogarlo y ya pues en un tercer plano podemos hablar de una solución. En este entendido, lo que hemos eh, procurado en mayor medida es generar en primer lugar este diálogo con los estudiantes. Eh, estar atentos de que, o cuáles son las problemáticas que percibimos que afectan estos derechos humanos o cómo también podemos darle difusión a los derechos humanos que tenemos a nivel universitario o bien a nivel personal que incluso pueden llegar a ser vulnerables. En este entendido, pues, eh, lo que hemos tratado de hacer es generar múltiples puentes de diálogo eh, desde reuniones de Zoom, que ahorita pues tenemos esta modalidad que nos ha servido de mucha ayuda para poder conocer a nuestros compañeros y también platicar con ellos. Eh, muchas veces no nos percatamos de que estamos sufriendo una violación o una afectación a nuestros derechos humanos hasta que lo platicamos y nos percatamos de ello. Entonces, el jurado en mayor medida es este diálogo, este asesoramiento y el asesoramiento a la comunidad para platicarles bien cuáles son los derechos que tenemos como universitarios y cómo podemos protegerlos y promocionarlos. Ya una vez hemos comenzado con este diálogo, ya una vez hemos tenido eh, una cierta recopilación de quejas, de experiencias y de acontecimientos, es cuando empezamos a realizar algunos proyectos en su promoción. Eh, por ejemplo, este nos va a hablar un poquito más adelante del proyecto que realizaron las consejeras para darle mayor promoción a los derechos de las mujeres y de los recientes eventos que ocurrieron. Ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, pero también hemos hecho realizados proyectos de carácter cultural, como fue por ejemplo el torneo de fútbol que vamos a platicar un poquito más adelante. este Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eh, desde que comenzó la, la campaña y ahorita en lo que está regresa pues voy a, a adelantar un poquito con las diapositivas igual para no eh, cortar el espacio y el tiempo, eh, desde la campaña pues promovimos esta idea de, de la diversidad de pensamiento eh, muchas veces en la facultad eh, se nos ha dicho que la casa la facultad es la, la escuela del diálogo abierto del respeto a las ideas pero la verdad es que nunca hemos practicado este diálogo o al menos no lo habíamos sentido de nuestra parte no es tanto que exista eh, una censura de otros compañeros o que exista una censura en algún sentido, sino que no tenemos la cultura de hacerlo. Entonces, lo que hemos promovido ha, ha sido que pues, realmente la comunidad se acerque con, con nosotros, con nosotras, y nos platiquen de cualquier situación. Eh, afortunadamente, esta práctica que iniciamos desde la campaña, pues nos ha funcionado muy bien ahora ya en la gestión, eh, y sobre todo porque como estudiantes podemos vivir miles de situaciones miles, miles de situaciones, desde problemas con la inscripción, problemas con una materia, problemas ya pues a lo mejor de algún altercado físico, emocional en la facultad eh, u otras cuestiones y pues también en estas situaciones eh, llegan muchas afectaciones a, a los derechos universitarios por tocar algún tema. Eh, en este entendido, eh, otra cosa que hemos eh, también tratado de priorizar es que las personas con las que tratamos conozcan un poquito del tema que les está afectando para que si otro compañero suyo Sufre dicha situación pues pueda saber cómo reaccionar o cómo acercarse a dicha a dicha temática con qué autoridades o con qué entes se puede acudir para resolver esa problemática eh, en la unam tenemos eh, pues entes muy importantes de defensa de los derechos universitarios tenemos la defensoría universitaria pero la verdad es que no está muy eh, promovida su, su utilización su bueno acudir a la misma porque luego no hay mucha confianza por parte del alumnado para acudir a métodos institucionales entonces pues lo que les hemos dicho es que eh, en estas situaciones donde ya hay una afectación más importante que se requiere una eh, operación pues ya un poquito más de carácter jurídico es que se acerquen al, a los entes correspondientes y les vamos apoyando en lo que requieran eh, nosotros pues como consejeros técnicos universitarios tenemos cierta, eh, ciertas facultades pero no tenemos la facultad que tiene por ejemplo la defensoría universitaria entonces promovemos el acompañamiento pero sobre todo pues los animamos a que, a que participen a que busquen animarse, a a, a, a lo mejor estén viviendo una situación muy complicada, pero lo mejor es acudir a ella, o en su caso realizar la denuncia, o en su caso buscar la manera para solventarla, para que otros compañeros y compañeras no tengan que pasar nuevamente por ella. Eh, siguiente, por favor. Eh, bueno, en esta dinámica que hemos tenido de acercarnos a la comunidad, eh, nos hemos centrado en dos puntos como mencionaba al inicio. El primer punto son las charlas informativas y el segundo es un formulario de, eh, electrónico que hemos creado. Eh, en el primer punto, pues lo que hemos buscado es crear, afortunadamente ahorita contamos con las llamadas en Zoom, pero también hemos hecho charlas presenciales para hablar con los compañeros y directamente tratar afectaciones serias. Creo que estos dos años, pues, fueron una situación bastante dura por el tema de la pandemia, pero también afectó gravemente la comunicación que teníamos con los compañeros, porque, por ejemplo, a las generaciones de nuevo ingreso, de segundo y cuarto semestre actualmente, no habían pisado la facultad. Entonces, al no haber pisado siquiera la facultad, pues, no tenían una referencia, un contacto, y tenían múltiples dudas en casos de que, pues, se les llegara a vulnerar algún derecho o se les llegara a afectar. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es esa... Eh, esa, esa capacitación de las personas de saber cómo funciona un poquito la facultad, los entes a los que pueden acudir en caso de tener alguna problemática y pues estar atentos con ellos para acompañarles en el procedimiento. Eh, por otro lado eh, también hemos creado los formularios de fácil acceso en los cuales pues cada alumno en cualquier momento de cualquier día puede entrar a un enlace y en el mismo pues platicarnos un poquito de su problemática, decirnos cuánto tiempo ya con la afectación y pues un número de contacto ya. Tratamos de de dedicarnos con ellos a la brevedad eh, hemos tenido buenos resultados porque pues muchos compañeros nos han dicho como yo no tenía idea de qué tenía que hacer y ya me re remitieron a la autoridad correspondiente ya me remitieron a la, al ente correspondiente y ya pude solucionar ese tema siguiente por favor eh, igual un, un aspecto que hemos realizado un poquito más de manera directa es la promoción al deporte eh, ahorita Esther si regresa pues nos puede platicar un poquito más de, de su experiencia pero pues mencionaba el maestro Luis Raúl, eh, el deporte en la, en la Facultad de Derecho y en la misma UNAM es altamente promocionado y es nos brinda una gran cantidad de posibilidades para, desde, o sea el deporte lo vemos de dos enfoques, el primero pues como el beneficio al derecho a la salud y el segundo pues también como expresión social y las múltiples situaciones que la acompañan. En este entendido la Facultad de Derecho cuenta con aproximadamente más de 20 equipos representativos, desde el equipo representativo de fútbol de eh, ball, de fútbol americano, de voleibol, de natación, eh, de varias, este, varias ramas del deporte. Y la verdad es que muchos estudiantes estaban muy eh, animados por participar, pero por este tema de la, de la pandemia, eh, directamente pues, este, hicieron alguna, alguna, algún distanciamiento que no les permitió adquirir información. Eh, para ello, realizamos dos actividades presenciales. La primera, igual, fue poner un stand de información directamente en, en la Jardín de los eméritos que nosotros consideramos es el punto más visible de la facultad y del que todos pueden eh, pues percibirse de que, de que hay alguna información, de que hay algún evento. Y ya ahí lo que hicimos fue invitar a todos los representantes, a los capitanes, a los capitanes, para que esa experiencia y motivar a las personas a que se puedan este, inscribir en los deportes. Igual, este, maestro, no sé si guste que sigamos en esta dinámica de la presentación o si usted quiere hacer alguna pausa o hacer alguna pregunta. Eh, Esther está teniendo dificultades para conectarse. Sí. Ah, ¿Ya está? Sí. Bueno, entonces, si, si Esther quisiera continuar con la presentación. Sí, maestro, sin problema. Creo que. Pues eh, Rubén, eh, si no es mucha molestia. Que pudieras continuar tú y que eh, pudiéramos ver si se si puede incorporarse a Esther. Sin, eh, con, con un poco más de posibilidad de señal. Sí, maestro, maestro, no, no es ninguna molestia. Este, bueno, en continuidad con este tema de la promoción, eh, también nos animamos un poquito a directamente organizar un torneo competitivo porque a lo mejor no es lo mismo participar en un deporte de manera profesional, de manera continua, a participar en un concurso deportivo con tus compañeros o compañeras. Eh, en este sentido, eh, siguiente diapositiva, por favor, eh, creamos un poquito... Eh, lo que fue el concurso de fútbol, del que vamos a platicar un poquito más adelante y más directamente. Eh, otra cuestión en la que también hemos hecho difusión es uh, la promoción de los MOOC que son las competencias de derecho básicamente internacional, internacional penal, de arbitraje, de comercio y de múltiples variantes, y que consideramos también brindar una experiencia muy diferente al universitario para su capacitación y para el disfrute de sus derechos universitarios. En este entendido, la facultad cuenta con alrededor de más de 16 equipos que actualmente compiten año tras año, inclusive semestre tras semestre. Eh, para ello, pues repetimos un poquito la dinámica que tuvimos con los equipos representativos del deporte. Citamos a sus capitanes, a sus capitanas, a sus representantes de anterior participación y vinieron a platicar con los compañeros y compañeras de la facultad un poquito de su experiencia, un poco de lo que hacen y todo lo que vale. Afortunadamente, igual salió muy bien. Eh, y, y muchísima gente se inscribió, incluso nos comentaban algunos que pues tuvieron como ese eh, beneficio de que ya iban a cerrar la convocatoria la inscripción, y pues les llevaban muchas personas interesadas. Eh, estos temas los tocamos principalmente por el derecho al acceso a la información, porque la UNAM es verdaderamente gigantesca en todo lo que nos brinda. Eh, en este sentido, pues hablamos en este momento de actividades deportivas, de actividades culturales, pero también podemos hablar este, de las actividades de intercambio, de las actividades de beca, pues que al final son derechos universitarios y que muchas veces no se utilizan. Por ejemplo, en el apartado de becas de intercambio a, al extranjero, sea a otro continente, al mismo continente, muchas veces eh, los estudiantes de la universidad no se enteran y está tal el grado de, de personas que, que quedan vacantes en, la, en esta posibilidad que se abra una segunda convocatoria con cientos de opciones para todas las personas para que apliquen y realicen este esta, esta oportunidad. Entonces, pues lo que hemos promovido también mucho es, es que se enteren las personas, que sepan los estudiantes eh, qué es todo lo que pueden hacer en la universidad y todo lo que pueden aprovechar. Eh, siguiente, por favor. Eh, bueno, si gusta, maestro, te la dejamos por si usted regresa para que nos cuente un poquito más a detalle eh, cómo les fue a las compañeras participando y coordinándose con las, con las demás compañeras en la marcha del 8 de marzo. Eh, otro punto que también hemos estado atendiendo ha sido de los servicios de, de salud y de higiene de la facultad, eh, y pues básicamente también de, de servicios de apoyo. Eh, eh, la, hace poquito tuvimos una situación con el techo de unos baños, porque hay algunos aspectos de la facultad que quedaron un poquito descuidados después de la pandemia. Eh, consideramos un poco que el regreso a clases presenciales, pues cambió a través el panorama y nos seguimos acoplando a este ritmo. En este entendido, pues sabemos que hay múltiples... Quejas y situaciones desde los baños hasta el uso de, de, del jardín de los eméritos con los conectores. Y pues para ello también hemos buscado estar atentos. Eh, en primer lugar, pues para percatarnos de que hay una problemática, de que no se está eh, realizando el servicio como debería. Y pues en segundo lugar, eh, con el apoyo del estudiantado solicitando que se realicen las reparaciones pertinentes. Eh, actualmente, pues en el tema de, de los baños de la facultad, aunque hay algunas mejoras por realizar, bastantes, eh, pero ya lo estamos trabajando. Y eh, en cuanto, por ejemplo, eh, los espacios para cargar tus pues, dispositivos y la misma eh, restauración de algunos de los techos, además de, de los medios de la facultad, pues ya también está realizando, porque además eh, el no mantenimiento de, de la facultad, pues puede llegar a generar un riesgo para el alumnado. Entonces ya también la misma facultad ya lo estaba trabajando y pues únicamente hemos estado identificando cuáles son los aspectos que como alumnado destacamos más y que se tienen que atender de una manera más prioritaria. Siguiente, por favor. Eh, esto es un poquito de los que les, con, les comentaba hace un momento. Eh, además de la promoción para que se inscriban en un equipo oficial, pues también realizamos el primer torneo de, de fútbol de la facultad. Tenía años que no se realizaban. Y pues más que nada lo hicimos para que los, la, las personas, los estudiantes se fueran acercando un poquito a esta dinámica. Y más que nada para que conviviéramos y para que nos acercáramos como, como otra de las situaciones que nosotros nos percatamos un poquito antes de entrar a las consejerías. Era un tema de la división estudiantil, y, y pues volvemos a esta dinámica. No podemos eh, crear un, a, un ambiente adecuado de diálogos si primero no nos conocemos, si primero no tenemos una comunidad que, que se respete, que se conozca, y, y ya posteriormente pues podemos llevar al diálogo el resto de cuestiones. Eh, afortunadamente igual este primer torneo deportivo pues tuvo mucho, mucho alcance, participaron alrededor de 300 eh, compañeros y compañeras, y pues la verdad es que les gustó mucho. Nosotros, eh, en este entendido, pues queremos más deportes o competencias de deportes, competencias eh, de ejercicio mental también, pues para seguir eh, generando una cohesión en la, en la comunidad estudiantil. Siguiente, por favor. Eh, otro punto a destacar, y yo creo que es muy relevante, es el tema de la compañía Rigoberta Menchú, que es un premio Nobel de la Paz. Eh, la compañía Rigoberta Menchú actualmente se encuentra en la planta docente de la Fuerza de Derecho y creo que refleja un claro compromiso de la Facultad de Derecho por el apoyo y la promoción, así como la protección de los derechos humanos. Eh, de la misma manera, pues considero que eh, actualmente la Facultad de Derecho ha realizado en los últimos planes de estudio una transformación eh, bastante importante en la transversalidad de los derechos humanos, eh, al menos en mi plan de estudios que fue el anterior, tenemos ya unas bases importantes y en el nuevo plan de estudios pues ya tenemos un acercamiento más transversal en todas las materias. No es lo mismo que estemos platicando un poquito de los derechos humanos, su promoción y su protección, a que los vivamos día a día con nuestros maestros o nuestras maestras en las mismas aulas. Eh, siguiente, por favor. Eh, otro concurso que realizamos, eh, en este entendido, este fue el tema del concurso de oratoria. Eh, para el concurso de oratoria lo que se realizó fue que se invitó a todas las universidades que gustasen acudir, eh, acudieron aproximadamente eh, seis universidades de diversos estados y pues participaron, y consideramos igual que fue un espacio muy nutritivo, eh, en sí pues tenemos una visión de los derechos de que se tienen que crear eh, en este sentido de la promoción, pues espacios que, que promocionen este, los derechos que se ejecuten, que se hagan valer y que se disfruten. Entonces, eh, en los concursos de oratoria que igual planeamos se hagan de manera recurrente, pues lo que buscan es eso, generar espacios para el disfrute de, de los derechos culturales y este, la adecuada protección y, y fomento de los mismos. Siguiente, por favor. Eh, pues esto sería todo por nuestro momento, maestro. Eh, si gusta, esperamos, eh, continuamos con la dinámica y si regresa a estar, pues platicamos un poquito de, del tema pendiente que nos faltó, como usted nos indique. Muchas gracias, Rubén. Apreciamos muchísimo la exposición que nos has eh, realizado, con la que también intervino en parte Esther. La verdad, es muy, muy, muy completo y además muy eh, satisfactorio y útil conocer todo lo que como consejeros eh, técnicos, en este caso de la facultad, pues están llevando a cabo en beneficio de toda la comunidad. Eh, Esther nos había comentado que ella está invitada a un evento del, justamente al consejo universitario. Y está en esas instalaciones con el consejo. Entonces, está buscando la manera de poder incorporarse porque tiene problemas de señal. Pero bueno, en cuanto le sea posible, estará con, con nosotros. Y bueno, empezaríamos entonces, si sí, eh, incorporamos a Esther en cuanto le sea posible. Pero yo invitaría entonces ya a nuestras compañeros, con nuestras compañeras, compañeros que están acompañándonos en esta sesión. en la que por cierto les agradecemos su presencia, les invitaría ya. Aquí iniciemos el diálogo. Vamos haciéndolo con Rubén y eh, les digo, si más adelante se incorpora Esther, también eh, lo complementamos con ella. ¿Alguien que quisiera eh, hacer algún planteamiento a Rubén? Eh, Juan Manuel Sandoval, por favor, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, este... Mi pregunta sería, ¿cómo como consejeros técnicos es un reto para ustedes pues promover los derechos humanos, siendo que a, anteriormente pues eh, la comunidad estudiantil tenía una imagen un poco negativa sobre las consejerías y en este semestre han promovido mucho este, pues, los derechos humanos? ¿Cuál es su mayor reto, pese a la figura que antes se tenía sobre las consejerías? Este, sí, claro. Eh, pues la verdad es que el tema un poquito eh, no ha sido tan Tan complicado porque yo creo que las personas se, se dan cuenta cuando estás realizando un trabajo. Bueno, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Ya, ya de ahí puede haber críticas positivas, negativas, pero yo creo que una persona percibe cuando está realizando el esfuerzo. Este, actualmente lo que nos ha servido muchísimo, como lo comentaba al inicio, es el diálogo. Eh, más allá de venir con, con planes salvadores, venir con proyectos pues, gigantescos y decirles con esto va a solucionarse todo. Eh, lo que hemos promovido pues, ha sido un diálogo y escucharles directamente y, y analizar cómo podemos llevar a cabo lo que nos piden. ¿no? Eh, ahorita, pues, este, yo creo que uno de los temas eh, más relevantes que se, que se ha atendido ha sido el tema de seguridad, eh, porque pues, yo creo que hemos visto algunas publicaciones de seguridad en Ciudad Universitaria. Creo que era una cuestión que eventualmente iba a llegar por el regreso a clases presencial y porque pues, Ciudad Universitaria es un espacio muy grande. Eh, inclusive pues, Ciudad Universitaria... La zona de Metro Copilco y los exteriores, ¿no? En este entendido, pues con estas situaciones de, de preocupación, de incertidumbre en la comunidad por la seguridad, eh, pues eh, nos comunicamos con el responsable de la parte de la Facultad de Derecho y también la UNAM y afortunadamente, pues eh, lo que se nos ha brindado es un poquito más de, de apoyo en la supervisión y en el apoyo de directamente este, la vigilancia. Eh, actualmente la bahía de la Facultad de Derecho era como el punto más eh, expuesto que teníamos en la facultad y ya tenemos una patrulla de la UNAM que afortunadamente pues, se encuentra eh, en un horario vigilando, tenemos personal eh, de la Universidad igual caminando, entonces pues lo que hemos eh, tratado de realizar es primero tener el diálogo, ver cómo podemos eh, resolver esa situación, eh, volverlo a comentar pues ya un poquito en el equipo de trabajo y proponerlo directamente a la universidad eh, otra cosa que también tenemos que agradecer es que la, la facultad y la misma universidad han tenido un diálogo muy abierto siempre con nosotros y eso nos ha facilitado muchísimo la realización de proyectos y de gestiones estudiantiles muchas gracias Rubén eh, eh, tenemos una eh, tenemos solicitando participación de la tenemos una pregunta por escrito de Diego eh, Navarrete, y después a Eduardo Pérez y a Luis eh, Román. Eh, estaríamos en ese orden. Entonces, eh, Yatlanet, si eres tan amable, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría preguntar que, eh, cómo exhortan a la comunidad eh, con el cuidado del derecho a la protección de los datos personales. Eh, sí, claro, Jetlanet, sí. Eh, bueno, en la, en la facultad tenemos un tema bastante sensible y creo que en la universidad en general con los datos personales, porque a lo mejor no les damos mucha relevancia en un primer sentido, porque decimos, como pues es mi correo, eh, a lo mejor mi número de cuenta y pues decimos, como pues qué pueden hacer con ello, ¿no? Eh, lamentablemente, pues eh, en la facultad de la UNAMI en cualquier lugar siempre hay gente que busca hacer daño con estos datos, siempre ha ocurrido, siempre este, está ocurriendo y siempre ocurrirá. Entonces, lo que hemos hecho de la, de la promoción con los datos personales es un resguardo absoluto de los mismos. Inclusive nosotros pues tratamos de no solicitar por ningún motivo datos oficiales de, de la institución suyos, ¿no? Eh, no solicitamos este, sus correos institucionales, no solicitamos sus números de cuenta... Eh, lo más que les llegamos a pedir pues es un contacto de referencia no o un correo ajeno de referencia eh, pues para esa misma protección para que pues ni siquiera tengan la preocupación de que esos datos están eh, almacenados o destacados en algún lugar se vaya a hacer un mal uso de ellos igual lo que hemos este, tratado de exhortar a la comunidad y les hemos comentado es que pues eh, ni a nosotros, ni a nadie más que a la facultad les brinden esos datos personales eh, ni para promociones, ni para ninguna situación, porque lo que puede llegar a ocurrir es que hagan mal uso de esos datos y se les llega a perjudicar de alguna manera Muchas gracias y quizá un poco en ese sentido Diego nos pregunta eh, en el chat si para la difusión de estos temas tienen alguna página donde se publique la información Sí, Diego. Este, actualmente tenemos eh, un medio como oficial de comunicación, que es la página de las Consejerías Técnicas y Universitarias de la Facultad de Derecho. En un momento les comparto el enlace y a través de ella pues, realizamos todo tipo de publicaciones en beneficio de la comunidad que nosotros consideramos. Desde la publicación para la realización de eventos oficiales eh, de la facultad o de la misma universidad, como ya platicábamos, de becas, de intercambios, de convocatorias para concursos hasta proyectos que realicemos nosotros y pues también lo que les comentamos eh, eh, a lo mejor no tenemos el gusto de conocernos, pero pues ahí está la página entonces si en algún momento tienen alguna problemática, en cualquier afectación de sus derechos universitarios, pues les podemos apoyar o asesorar al menos por ese medio y les pedimos que nos envíen mensaje entonces en un momento les comparto el enlace pero el nombre de la página es esa, Consejerías Técnicas y Universitarias de la Facultad de Derecho UNAM Muchas gracias Rubén y bueno, y un poco aprovechando esta misma línea que estamos comentando, eh, déjenme comentarles en nuestros eh, acompañantes del día de hoy, que eh, durante esta serie de conversatorios permanentes, que tienen un enfoque transversal, porque buscamos que llegue a toda la universidad, en todos los sectores y en todos eh, los ámbitos y campos que tenemos, eh, hemos venido ya, incorporando temas de interés general, ¿no? En la sesión anterior tuvimos la presencia de una persona orientadora comunitaria, que es una figura que tiene la UNAM, y que precisamente tiene, entre otras funciones, la de ir apoyándonos para la atención de algunos problemas muy particulares. Y dentro de la programación que tenemos ya eh, lista para los siguientes, las siguientes sesiones, tenemos un encuentro con la Defensoría de Derechos Universitarios y de, y, de, y de Género, ¿sí? Porque creemos que es importante, como decía eh, Robén y nos decía Esther en algún momento, es muy importante que tengamos conocimiento de todos estos mecanismos y podamos acudir a ellos. Y bueno, en ese sentido nos da también mucho gusto tener la presencia de estudiantes estudiantes de eh, preparatoria tenemos de estudiantes universitarios y también nos acompañan estudiantes del posgrado, entonces también la idea es que podamos permear en todos estos eh, niveles de educación que tiene la universidad eh, le pediría ahora a Eduardo Pérez si es tan amable por favor Eduardo claro, muchas gracias, primeramente permítame felicitarlos por el gran avance en favor de la comunidad universitaria que nos han brindado y en ese sentido me gustaría preguntar ¿cuáles han sido las principales dificultades a las que se han enfrentado para la promoción de los derechos humanos y en su caso el apoyo a la comunidad universitaria? Gracias. Claro, pues antes que nada agradecer tus palabras, Eduardo. Este, y en cuanto a las problemáticas que más nos han dificultado un poquito, eh, pues a lo mejor fue al inicio del periodo que arrancamos en una modalidad virtual, con, bueno, no, no había empezado el semestre, que fue aproximadamente por, por noviembre, cuando comenzó nuestro encargo y era muy complicado comunicarnos con la, con la comunidad por el tema pues, de que no los veíamos. Eh, eh, mi compañera Esther es de décimo semestre y yo soy de octavo semestre, entonces pues, ya antes de la pandemia habíamos tenido una experiencia directa en la comunidad y es muy diferente la vida universitaria eh, pre y post pandemia. En, entonces, una de las mayores dificultades que uh -huh. hemos tenido fue la comunicación, porque pues, no es lo mismo un mensaje en muchos sentidos. Desde eh, un mensaje pues se puede interpretar de muchas maneras eh, este, por manera eh, virtual. A lo mejor dices, como no, pues nada más están haciendo promoción política o algo. no Y a lo mejor ya cuando tenemos el contacto presencial es muy diferente porque se siente el tono, se siente la intención, se siente la, pues, la misma dinámica muy diferente. Entonces se nos ha hecho mucho más sencillo acercarnos a la comunidad de manera presencial porque pues, somos más escuchados y se nos toma un poquito más en cuenta y se involucra más la misma comunidad. Eh, otro de los retos más complicados y que va en este mismo sentido es el de la pandemia. Actualmente seguimos con múltiples restricciones, tanto en el uso de los espacios de la Facultad de Derecho como de la UNAM. Eh, por ejemplo, en algunas ocasiones estuvimos buscando eh, cómo poder realizar eh, un torneo eh, o un, una exhibición deportiva eh, de la Facultad de Derecho en diferentes ramas. Eh, como el torneo que estamos realizando actualmente en fútbol, pero pues en deportes eh, un poquito más de, eh, individuales. Eh, en los espacios que, que cuenta Ciudad Universitaria para ello, pues son los que se encuentran en las canchas de prácticas, pero esas siguen cerradas todavía, eh, la libre olímpica también sigue cerrada, y gran cantidad de los gimnasios de Ciudad Universitaria siguen cerradas, ¿no? Eh, al igual que partes de, de los museos que tiene la, la universidad, recorridos e inclusive los mismos pro, pro, programas y proyectos de becas pues siguen reducidos entonces eso un poquito nos ha complicado porque a lo mejor ya no está la misma oferta que teníamos antes de la pandemia pero pues igual hemos estado buscando movilizarnos para atender eso por medio de visitas eh, a lo mejor yendo directamente a, a los tribunales administrativos a la junta local de conciliación y arbitraje y cuestiones similares muchas gracias eh, Rubén tenemos una, voy a hacer un pequeño espacio, tenemos una pregunta en, el, en, la, en la página de Facebook y alguien que se identifica como taco de carnitas hace una pregunta, es personalmente, ¿cuál sientes que es aún un punto débil a tratar? Me refiero a algún módulo que no esté bien desarrollado o planeado o que aún no puede estar dispuesto al goce de todos. Eh, sí, creo que a lo mejor uno de los puntos débiles que contiene eh, tanto la universidad como la facultad de, de Derecho es la relación o identificación de las autoridades o los entes a los que podemos acudir. Eh, creo que una de las situaciones con las que más nos hemos encontrado con compañeros es que estas personas creían que no había forma de solucionar el problema, que, que se tenían que quedar con la problemática, y estas problemáticas iban desde que un maestro les puso mala calificación y ya no podían hacer nada, hasta que habían tenido algún altercado personal y habían sido violentados, ¿no? Entonces eran situaciones de todo tipo de, de, de carácter. Y, y yo creo que a lo mejor lo que aún tenemos es ese sentimiento de que no hay forma de resolver las cosas de manera institucional. Eh, cuando pues sí las hay, sí tenemos las instituciones correspondientes. Y, y lo que hemos estado procurando, como les comentaba, era eh, difundir cómo atender a las mismas y cómo eh, pues poder eh, obtener ese apoyo que, que tenemos, que la universidad nos brinda. Entonces sería como ese primer aspecto de que a lo mejor en sí la comunidad no tiene como esa noción de que hay una institución que nos pueda apoyar de que se puede resolver un problema. Muy bien, muchas gracias. Eh, estaremos pendientes por si alguien eh, a través de la, de la transmisión por Facebook que se hace algún otro cuestionamiento y entonces regresaríamos y en este caso le pediríamos a Luis que nos... Eh, Planteé su inquietud, si ¿Sí eres tan amable, Luis. Claro, excelente tarde. Primero que nada, agradezco su invitación, y en este sentido me gustaría preguntarles, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen a futuro para continuar permeando a la comunidad estudiantil a participar en este tipo de proyectos que, claro, enriquecen la formación académica? Eh, claro, Luis, este, pues nosotros tenemos una mira un poquito... Eh, a largo plazo, nosotros somos conscientes de que el tiempo en la universidad como estudiantes, pues es eventual, ¿no? Eh, nuestra representación más joven es de cuarto semestre, entonces pues por lo menos quedan dos años en los que podemos trabajar, un año y medio en los que podemos trabajar directamente, pero tenemos un enfoque un poquito más de seguir generando proyectos de, de liderazgo sobre todo y de conciencia pues individual o colectiva, ¿no? Al final nuestra propuesta eh, como equipo es que cuando salgamos pues las personas que quedan las generaciones inferiores ya tengan esta cultura de cómo acudir a las instituciones cómo relacionarse y que sean críticos inclusive con las mismas instituciones que mantengan una, una este, situación crítica hacia los proyectos, hacia la facultad, hacia la misma universidad, pues porque queremos principalmente que eh, la crítica y pues a través de un diálogo respetuoso es lo que nos va a permitir, permitir seguir creciendo como comunidad como facultad de Derecho. Eh, creo que actualmente la facultad de Derecho y la UNAM eh, ha tenido un buen periodo eh, de estabilidad, de progreso a pesar de, de la pandemia, y pues se ha reflejado ¿no? eh, en los rankings internacionales de las facultades, eh, en los premios que se han recibido, y en la misma eh, identidad y voluntad de los estudiantes. Eh, creo que el panorama que tenemos hoy es muy diferente al que tenemos hace dos años, que había un malestar mayor, entonces este, pues lo que hemos tratado de realizar es que eh, a largo plazo se sigan generando eh, estas situaciones de conciencia, de crítica y de diálogo. Muchas gracias. Entonces, con el objetivo de ir creando precedentes, que después dirían los abogados, esos precedentes se conviertan en una costumbre obligatoria, ¿no? Y que, y que estas buenas prácticas que están llevando a cabo eh, se conviertan más adelante en algo cotidiano, en el trabajo que lleven a cabo nuestros consejeros en, en, en la facultad, y por qué no decirlo, en otras escuelas o, o en, otras, en otras facultades. Muchas gracias, Rubén. Ahora le pediríamos a Jimena Pérez, si es tan amable de plantearnos eh, sus inquietudes. Jimena. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues muchísimas gracias por, por la invitación, muchísimas gracias por el espacio, Rubén y Esther. La verdad es que han hecho un gran trabajo. Se, se nota, la verdad era algo que se necesitaba en la facultad. Yo estoy estudiando en el posgrado. Y bueno, en ese sentido, pues decirles, chicos, que, que está muy padre lo que están haciendo. Me hubiera gustado que cuando yo tuve la licenciatura, hubiera proyectos como los que ustedes están, están haciendo, porque hubiera ayudado mucho a la integración, ¿no? En mi caso, tuve un grupo muy reducido de amigos. Y eh, bueno, lo que yo les quería decir es que ustedes también se pueden apoyar con el posgrado, ¿no? Son, pues tienen ya otra experiencia, otra visión, eh, pudiésemos desarrollar, a lo mejor si a ustedes les interesa, proyectos en, en la parte académica conjuntos, no a lo mejor quizá no tanto deportivos, o sí, que también ayudaría mucho, pero de investigación, yo creo que uno de los puntos que tenemos que reforzar en la licenciatura es la investigación para cuando los alumnos llegan al posgrado. Entonces, pues chicos, ahí tienen un área para para empezar a, a trabajar y, y jalar a los chicos y reforzar eso para seguir trabajando en favor de la facultad y la universidad en, en investigación y también a lo mejor en, en buscar otras prácticas, ¿no? Como por ejemplo, profundizar en los ejercicios de estudio de casos, lectura de sentencias, unas cosas que de repente como que no, no trabajamos tanto o se trabaja poquito, pues ahí está la propuesta, chicos. Muchísimas gracias y bueno sería todo Sí, muchísimas gracias Jimena la verdad es que valoramos muchísimo sus palabras y aceptamos todo tipo de propuestas críticas, eh, estamos muy abiertos al diálogo y nosotros estaríamos este, muy abiertos a colaborar de, de la manera pues, en la que podamos realizarlo eh, Maestro, igual me parece que Esther ya eh, pudo conectarse, entonces eh, si gusta que ella responda a las preguntas en el tiempo que queda para que igual pueda participar un poco más Muchas gracias Rubén Esther, nos da mucho gusto que hayas podido reincorporarte. Sabemos que hay una serie de problemas técnicos donde te encuentras, además de otros compromisos que, que estás dejando de lado por acompañarnos. Pero bueno, eh, si tú quisieras, eh, de lo que estabas exponiendo, agregar algo antes de que pasemos con, la, con las últimas preguntas que tenemos eh, en, en la lista. creo que bueno eh... parece que sigue teniendo dificultades Esther vamos a darle la voz a jarcae Fernández que tenía eh, que había pedido participar si ¿Sí eres tan amable Jarkaef Perdón, no sé sí, si lo pronuncié sí. bien. Yorca, no, no hay ningún problema. Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, primero que nada, yo creo que te de agradecer en primera instancia muchísimas gracias por eh, el compromiso y por hacer toda esta promoción y protección de los derechos humanos, porque si bien todavía yo como un estudiante de preparatoria no he entrado a, aún a la facultad, es muy bueno y muy grato de tener toda esta ayuda hacia nosotros, porque es una gran orientación. Muy, muy, muy buena y muy efectiva para que al momento de nosotros ingresar eh, sea mucho, sea un poco más fácil eh, llevar un camino correcto hacia todo lo que nosotros queremos ver. Entonces, muchas gracias por eso. Y, bueno, mi pregunta es, ¿por qué tipos de medidas han optado para hacer efectiva la propuesta de promoción, de protección a la comunidad estudiantil? ¿Y dónde se puede facilitar el encontrar esa ayuda? Eh, claro, Yorkaev, eh, Joshua, este, bueno, antes que nada, pues sí a agradecer tus palabras. Como le comentaba a Jimena, las valoramos mucho. Y, y un poquito en esta información, eh, bueno, cómo encontrar la información, cómo obtener este, este acercamiento. Tenemos la página oficial que ahorita les, les pongo el enlace en la transmisión de Facebook, si, si puedo, se las dejo al final en los comentarios. Y bueno, también tenemos la, eh, directamente la, los medios institucionales de la facultad. Eh, la página de la Facultad de Derecho, pues constantemente... Eh, ...publica no solo de eventos culturales, sino también de cómo podemos acudir a entes que nos puedan apoyar en situaciones de vulnerabilidad. Eh, tenemos desde el espacio jurídico de la facultad, donde podemos recibir asesoramiento y directamente realizar una denuncia. Tenemos la defensoría universitaria... Este, tenemos el Tribunal Universitario y tenemos otros entes ya especializados a temas en particular. Entonces hay que estar atentos a la página de la Facultad de Derecho Unamo Oficial. E inclusive si accedemos a la página por medio de internet, a la página virtual, ahí podemos eh, acceder eh, a diferentes apartados. En el apartado de alumnado, eh, vienen eh, un apartado específico que es este, de tus derechos universitarios y pues se viene toda la información de contacto para el Tribunal Universitario, para la Defensa Universitaria y para las, los demás entes en los que podamos encontrar apoyo. Muchas gracias. Y bueno, complementando un poco lo que dice Rubén, decirte y, a, Arcaed, y a, a ti y a todas y a todos los que nos escuchan, que el Programa Universitario de Derechos Humanos es un programa de la UNAM. Es un programa que está dirigido a toda la comunidad y esta comunidad abarca, por supuesto, las escuelas preparatorias, los SHS todos los eh, campus que tenemos y en todas las disciplinas buscamos ser en ese sentido eh, transversales de toda la universidad y por supuesto que el programa universitario de derechos humanos de la UNAM se pone a las órdenes de todas y de todos ustedes para lo que puedan ir requiriendo también y por la orientación que en materia de derechos humanos puedan llegar a requerir. Es un programa de la universidad para los universitarios y en ese sentido todos somos eh, universitarios. ¿sí? Eh, gracias, Yarka. Eh, Eduardo, si fueras tan amable. Claro, muchas gracias. Eh, vaya, retomando un poco la idea que se ha estado dando respecto a otros planteles de instituciones de la universidad. En mi caso, yo vengo de la nacional preparatoria, la número dos, y me gustaría preguntar de alguna manera qué aconsejaría para la promoción de los proyectos y el apoyo a la comunidad en este caso en distintas situaciones o problemáticas que se puede llegar a tener como estudiantes eh, en otras instituciones de la comunidad universitaria en general. Eh, sí, Eduardo, creo que a lo mejor ustedes la tienen un poquito más complicada a nivel eh, bachillerato porque no hay una, no hay una adecuación tan tan grande como lo he visto en la facultad, al menos yo platicándolo desde mi punto de vista. Eh, yo igual vengo de Escuela Nacional Preparatoria y pues ya posteriormente ingresé a la facultad, entonces pues yo noto una diferencia muy grande en la promoción y la protección de los derechos humanos y derechos universitarios en ambas instituciones. Eh, creo que lo que a ustedes les debe de corresponder, pues, es eh, ustedes que ya están conscientes de esta situación, que ya tienen esta formación, pues ustedes encabezar esa misma difusión y esa misma protección. Eh, yo soy un fiel creyente de que la organización, pues, de manera colectiva, es una, eh, un beneficio muy grande para la comunidad y creo que ustedes podrían formar, pues, pequeños grupos de difusión, eh, donde ustedes mismos eh, compartan la información, ustedes mismos creen en las de difusión, y, y pues también se apoyen ya los medios oficiales que están construidos como mencionaba pues el maestro al igual que el programa universitario de derechos humanos de la UNAM que está para toda la comunidad muchas gracias Rubén y bueno aquí lo que tenemos también a lo mejor sería una buena propuesta la que derivaría de lo que dice Eduardo es que tanto en tu caso como consejero técnico y en, el, y en el Dester como consejera universitaria pudieran llevar a cabo eh, de alguna manera el planteamiento de, de algún tipo de programa de formación o de difusión hacia las escuelas preparatorias SHS para desarrollar parte de estas buenas prácticas que están haciendo ustedes y entonces que ustedes que tienen ya eh, esta experiencia de lo que están haciendo en las facultades en, eh, puedan además llevarlas eh, mostrarlas y como decíamos ir generando estos precedentes que terminen convirtiéndose en una en un hábito en una costumbre de actuar entre los universitarios dejamos ahí es una es algo que surge del diálogo que estamos teniendo una propuesta ustedes eh, piensen la madurenla y, y en su caso consideren la viabilidad de la misma ¿eh? dejamos ahí el punto y bueno eh, tenemos también a Jorge Alberto eh, en la lista de quienes ha pedido participar. Entonces, Jorge Alberto, si eres tan amable, por favor. Um, sí, buenas tardes. Eh, ¿Sí se me escucha? Sí, sí, sí se escucha. Sí. Ah, ok. Eh, bueno, pues primero eh, tengo, que, pues, tengo que agradecer ¿no? todo este esfuerzo que se está haciendo, pero pues creo yo... Oh, o pienso que siempre va a haber como un algo que corrompa todo este progreso que se, que se lleva, ¿no? Con base a, a esto eh, me gustaría preguntar, um, ¿como ¿a qué retos se enfrentan para la, la inclusión de las personas, no? Es decir, eh, creo que siempre se puede llevar un progreso, pero puede haber alguna acción que lo retrase o incluso hasta lo deteriore. ¿A qué retos se enfrentan ante todo esto? Hola, no sé si ya se me escuché bien. Sí, ya se te escucha muy bien. Ah, bueno, pues justamente ahorita ya pido una disculpa como por algunos errorcillos que tuvimos y justamente desde la implementación de derechos humanos, como ya lo platicó mi amigo y compañero Josué, digo Rubén, Parece que volvimos a tener algún problema técnico. Bueno, eh, eh, vamos a esperar a que Esther pueda resolverlo de nueva cuenta. Y si no tienes inconveniente, Rubén, eh, que pudiéramos eh, continuar con lo que nos estaba planteando Jorge. Sí, maestro, sin problema. Eh, ya como nos adelantaba Esther un poquito, este, yo creo que la misma promoción de los derechos humanos es un concepto que tiene las bases para protegerse eh, pues por sus mismos principios. De, creo que el, a lo mejor más importante es de progresividad. Este, en ese sentido, pues, todos los avances que tratamos de realizar, los realizamos eh, con un enfoque de que no se afecta a nadie. Eh, analizamos pues cuáles son los inconvenientes que podría generar las afectaciones y cómo podemos hacer el ajuste del proyecto para que no se afecte a ninguna persona a ninguna comunidad o ningún este, individuo de, de la universidad y ya posteriormente que hemos realizado ese análisis y que corroboramos que en efecto solo se va a generar este, pues, bienestar, se va a generar una mejora lo, lo es que, que lo ejecutamos, lo llevamos a la práctica entonces bien. creo que uh -huh, eh, ya rapidísimo creo que pues eh, eh, la mayor dificultad o el mayor reto sería, pues, a lo mejor no hacer el análisis adecuado o, o no gestionar de manera adecuada un proyecto y, pues, a lo mejor por hacerlo un poquito rápido, por hacerlo, eh, por hacerlo, pues, algo salga mal y se termina afectando a alguien. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, me parece que ese es un punto que tendríamos también que considerar, eh, no solamente en, en el caso de la actuación en consejo universitario o consejos técnicos, sino en general en las actividades que se desarrollan. Es importante que tengamos, bueno, en este caso, las instituciones, los órganos colegiados, la normatividad que los rige, en ese sentido, las funciones, y los objetivos que los alientan, pero también algo que es muy importante es que las personas, hombres, mujeres, que los integran, tengan la vocación de llevar a cabo lo que corresponde. Y en ese sentido, esta vocación, esta, este espíritu universitario que estamos ahora viendo con gran eh, orgullo en nuestros eh, ponentes, en Esther, en Rubén, el día de hoy, pues es lo que va alentando el que se lleven a cabo esas actividades. Yo considero que efectivamente en algunas ocasiones puede haber algunos puntos de quiebre pero que tenemos que trabajar conjuntamente todos, todas en la universidad para ir fortaleciendo esos principios y esas bases en todas y en todos nosotros de tal forma que nuestro trabajo cotidiano esté encaminado a lograr que los objetivos de la universidad, donde nosotros somos una parte importante, hombres, mujeres, se cumplan. Y, y si nosotros, en el caso, por ejemplo, de, de Rubén y de Esther, si, seguramente si ellos ven que hay alguna parte donde empieza a aparecer, a parecer algo de lo que está realizando pues fortalecer las acciones en ese sentido. Entonces, me parece que es el gran reto el hacer estos, eh, estas actividades permanentes, eh, el hacer, eh, tener esta vocación, eh, transmitirla, difundirla, que la vayamos eh, sembrando en otras mentes y espíritus universitarios y que ello nos permita fortalecer aún más a nuestra universidad. Eh, yo le me parece que tuvimos ya finalmente las dificultades con Esther para que pudiera volver a conectarse. Entonces Rubén te preguntaría si hubiera algo que quisieras tú señalar para ir cerrando ya la el conversatorio del día de hoy. Este sí maestro pues únicamente dos cuestiones muy breves. Eh, la primera, pues, invitar a toda la comunidad a que se involucre. Eh, independientemente de que tengamos una diversidad y pluralidad de ideas, nuevamente somos muy afines a, a, a, a la creencia de que el diálogo es lo más importante. Y, pues, invitamos a la comunidad a que participe, a que haga proyectos, a que exprese quejas y a que sea críticos. Y ya por último, maestro, pues, agradecer eh, personalmente la invitación eh, a usted, agradecer al maestro Luis Raúl, agradecer, pues, al mismo eh, programa eh, por esta noble, noble causa, y pues, agradecer muchísimo por la invitación. Al contrario, a nombre del maestro Luis González Pérez, que es el coordinador del programa de estado de Derechos Humanos, el cual les reitera, eh, me pidió que lo hiciera, les reitera su agradecimiento por haber aceptado eh, asistir a la sesión del día de hoy, a nombre del coordinador y del propio programa, les agradecemos su participación, la de todas y todos los que tuvieron a bien acompañarnos también desde la sala de Zoom ha sido un día bastante, con una sesión bastante provechosa y, a, y además para el programa es una razón de enorme satisfacción el que tuviéramos en la sesión alumnas y alumnos de preparatoria de nivel universitario y de posgrado, porque el objetivo de estos conversatorios es ese, decía yo, el que podamos eh, llegar, trabajar, platicar con toda la universidad. Y el haber tenido el día de hoy en esta sesión nuestros tres niveles de educación nos resulta muy grato. Eh, a todas y a todos agradecemos la atención. Los invitamos a nuestra próxima sesión. Los eh, el segundo viernes de cada mes estamos en transmisión a las 12 horas en estos conversatorios permanentes construyendo caminos para los derechos humanos. Muy buenas tardes que terminen excelente el día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.